¡Hola! ¿Cómo están amigos de Español Real? Estoy aquí con Hannah en nuestro video semanal como en cada semana. En el video de hoy vamos a, a realizar una clase de pronunciación vamos a hablar eh, de algunas palabras en español y uh, Hannah va a intentar pronunciar estas palabras la idea de este video es un video nuevo que vamos a estar realizando cada semana así que eh, deja tus comentarios debajo si quieres más videos de este tipo y escribe algunas palabras que te parecen difíciles de pronunciar que parecen complicadas y de este modo vamos a hacer más videos en el video de hoy hemos seleccionado algunas palabras que algunos estudiantes me han, es me han escrito, me han enviado ya que hace mucho tiempo yo realicé un video sobre pronunciación así que vamos a realizar este video de pronunciación como ejercicio auditivo y que tú puedas escuchar y repetir con nosotros. ¿Estás listo? You ready? Three. Ah, les recuerdo que estamos en vivo a través de Speak Better Spanish en Facebook. En Facebook también estamos en por aquí Instagram. en Instagram. Así que vamos a estar un poco mirando las tres pantallas. Las tres pantallas, <risa> así es. Todo para poder ayudarlos a, en los diferentes canales. Bueno, sin más. ¿Estás lista? ¡Lista! ¿Es muy difícil el español o no? Mm, más o menos. Un Depende. poquito. <risa> bueno, la primera palabra es lo que vamos a hacer hoy, pronunciación. Pronunciación. Pronunciación. Pronunciación. Muy bien. Otra palabra, ronronear. Ronronear. Repito una vez más. Ron Ronear. Ron, ronear. Muy bien. ¿Cómo va, Hannah, hasta ahora? Bien. Siguiente palabra. Tú también puedes repetir. Intenta repetir estas palabras. Luego las vamos a poner debajo en la descripción para que sepas qué palabras son y de este modo eh, te sea más fácil seguir esta clase. Carro. Carro. Carro. Carro. Ro. Perro, perro, perro, perro, desarrollar. desarrollar, desarrollar, desarrollar, desarrollar, desarrollar, desarrollar, muy bien, sacacorchos, sacacorchos, ¿qué es esto? saca cor Corchos. Saca corchos, sí saca corcho, como lo dice la palabra saca de sacar y corcho es, esta, es este material que sirve para cerrar las botellas, generalmente ah, como una botella de vino, como una botella de vino exactamente, ah, bien. así que este material que parece, ah, entonces es la herramienta para sacar la corcha exactamente, Ajá. es la herramienta para sacar el corcho. Oh, el corcho, el corcho, el corcho es masculino Refrigeradora. Refrigeradora. Refrigeradora. Refrigeradora. Muy bien. Churrasco. Churrasco. <ríe> Churrasco. Churrasco. Muy bien. Ferrocarril. Ferrocarril. Ferrocarril. Ferrocarril. Sí. Como jarra. Jarra. Jarra. Jarra. bueno arreglarse arreglarse arreglarse arreglarse Arreglarse. arreglarse muy bien irresponsablemente irresponsablemente irresponsablemente responsablemente irres, -ponsablemente. irres -ponsablemente pon, sa. sa, sa, ble, ble, mente, mente, muy bien, recuerden la doble R en español tiene este sonido eh, particular, así que es un poco difícil, hemos elegido muchas palabras que tengan doble R, como, <risa> <risa> como pueden ver es un poco difícil para Hannah, sí. pero lo importante es que puedas comunicarte, Esa es la idea de este video, que puedas ver como Hannah, que no es una hispanohablante nativa, Intenta y eh, Así es. Así aprendemos, divirtiéndonos. Susurrar. Uh -huh. Susurrar. Susurrar. Susurrar. Su -surrar. su Susurrar. Susurrar. ¿Qué es esto? <risa> es cuando alguien te habla al, ah, al oído. Sí, sí, sí. Eh, uh -huh. Whisper. Cuando alguien habla al oído, muy despacito, muy despacio, susurrar. Susurrar. Anaranjada. Anaranjada. Anaranjada. Anaranjada. Muy bien. Anaranjada. Anaranjada. Alrededor. Alrededor. Alrededor. Alrededor. Al. Al. Re. Re. De. De. Dor. Dor. Muy bien, sanguijuela. Sanguijuela. Sanguijuela. Ah, sanguijel. sanguijuela. Sanguijuela. Así? Sí. Sanguijuela. Sanguijuela. Sanguijuela. Hay muy bien. Los... Ay, muy difícil esa palabra. Sanguijuela. Ah, ¿verdad? ah, muy bien. Muy bien. ¿Qué es eso? Es un animal. Ah. Es un animal pequeño. ¿Un insecto? Sí, es como un animal que absorbe sangre, me parece. Es como negro, ah, pequeño, que se pega. parece como un, una hormiga. No, una, un gusano. Un gusano, pero sí. es como... Pst. Que se pega a la piel, ah, sí, sí. algo así. Ese es sanguijuela. sanguijuela. Incluso para los hispanohablantes nativos es difícil esta palabra, así que la incluimos. Juguete. Juguete. Juguete. Juguete. Ju, ge, ge, te, juguete, agujero, agujero, agujero, agujero, a, a, gu, ge, ro, agujero. agujero, agujero. Como pueden notar, hay R's que son más fuertes que otras, ¿no? ¿Habrás notado? Como irresponsable o agujero. En este caso, agujero es una R muy suave. Bueno, continuamos. Frijoleros. Frijoleros. Frijoleros. Frijoleros. Muy bien. Fri. Fri. Jo. jo le. Le. Ros. Ros. Frijoleros. Frijoleros. Vergüenza. Vergüenza. Vergüenza. Vergüenza. Vergüenza. Vergüenza. Bueno, como pueden notar, hay dos maneras de. Decir esta palabra, Hannah, recuerda. Uno es de España, con vergüenza. Y en Latinoamérica decimos vergüenza. Sí, así que esta palabra pueden decirla como vergüenza o vergüenza. Transgresor. Transgresor. Transgresor. Transgresor. Trans. Trans. Gre. Gre. Sor. Sor. Muy bien. Idiosincrasia. Idiosincrasia. Muy bien. Idiosincrasia. Idiosincrasia. Y. Dio. Dio. Sin. Sin. Cra. Cra. Muy bien. Avergonzarse. Avergonzarse. Avergonzarse. Avergonzarse. Muy bien. Avergonzarse. Avergonzarse. Muy bien. Este es un caso similar al vergüenza, puede ser vergüenza o vergüenza, ¿no? dependiendo. Ambas eh, maneras de hablar o de pronunciar son correctas, depende si es el español de América o el español generalmente de España, de Europa, ¿no? En general. Luego, aceleración. Aceleración. Aceleración. Aceleración. Aceleración. Aceleración. Sí. Bueno, yo normalmente suelo pronunciar aceleración. ¿sí? También. Y se puede decir aceleración. También. Auriculares. Auriculares. Auriculares. Auriculares. Au. Au. Ri. Ri. Q. Q. La. La. Res. Res. Muy bien. Conjugación. Conjugación conjugación, conjugación, conjugación, conjugación, muy bien. balbucear, balbucear, balbucear, balbucear, muy bien. balbucear, balbucear, bal, bal, bu, bu, ce, ce, ar, ar, muy bien. desencadenarse, desencadenarse desencadenarse desencadenarse muy bien repitan con nosotros desencadenarse desencadenarse de de sen sen Ca. Ca. De. De. de nar se finalmente una última palabra para terminar murmullo murmullo murmullo murmullo muy bien, mur, mur, mu, yo, yo. Murmullo. murmullo, pero también se puede decir murmullo, murmullo, murmullo. ¿No? dependiendo si es el español de Argentina, por ejemplo, como este es el sitio eh, de español real, así que un poco les brindamos lo que, eh, eso, el español real, así que podrán escuchar hispanohablantes que digan murmullo, murmullo, ¿no? es correcto bueno qué les pareció este vídeo eh, comenten debajo si tienes otras palabras que te gustaría que, sí. que para, a, la próxima, para la próxima el para el futuro vamos a hacer más vídeos de estos vamos a uh -huh. hacer una lista así que escribe debajo qué otras palabras te eh, parecen difíciles de pronunciar o te gustaría que eh, incluyamos en los próximos vídeos. De este modo vamos a realizar más vídeos como este sí. Sí. Eh, Otra palabra que te parece difícil Uy. o que crees que es difícil? Desafortunadamente. Como un bonus. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Bueno. Es una palabra que puede ser difícil. Bueno, desafortunadamente el vídeo de hoy está por <risa> acabar. Sí. Sí. Pero gracias por Gra mirar el video de hoy. Vamos a seguir el próximo lunes. No, el próximo martes a la misma hora. Sí. Entonces en los mismos canales puedes encontrarnos Ahí el próximo martes. Sí, vamos a ver rápidamente responder las preguntas. A ver las, los amigos de Español Real aquí. Bueno, nos han comentado, están viendo. Hola, nos dicen, hola. Saludos desde Brasil, un abrazo. Hola. A Desafortunadamente, ¿de dónde eres? Nos preguntan. Soy de Estados Unidos. Así que, no eh, es una hispanohablante no nativa, pero sin embargo, mmm, hemos hecho ese video para ayudarlos y vamos a hacer muchos más videos. Si te gustó, dale me gusta, ¿verdad? Sí. Comparte este video. ¿Y de dónde eres tú? Ah, yo de, de Perú. <risa> yeah. Bueno amigos, cuídense, nos vemos a... Saludos desde Nápoles. Nápoles, Nápoles. Hola. Bueno, buenas noches, buenas noches. Bueno, chao. Chao, nos vemos.